Aquí, como en muchos restaurantes, sí se puede fumar. Hay unos que te dan zona de fumanchus, o como este. Aquí adentro sí se puede fumar. Pero, ahí afuera, no se puede fumar. Y aquí adentro, sí se puede fumar. <música> Y después de un arduo día de chamba, ya toca ir a cenar. Y hoy vamos a comer un fast food, pero japonés. Es, yo creo que el equivalente a McDonald's. Se llama Lotería. Entonces, es este donde vamos a cenar. Vamos a ver. Es la primera vez que vamos a cenar ahí. Este es el menú. Ahora por les escogemos. En promedio están en 800, 900 y en el 960 y 870. En promedio. Hay unas que parecen pollo hay unas que parecen carne. Vamos a ver. Petra está en huevo. Tiene su área de fumadores. Ya ordené. Ordené como cualquier lugar. tiene su menú en inglés. No hubo ningún problema. Medio hablan inglés un poco. Tampoco hubo ningún problema. Y a diferencia de un McDonald's aquí te dan un numerito y te la van a traer aquí a tu a tu a tu mesa te traen la orden a tu mesa vamos a ver qué tal está otro detalle que me acabo de dar cuenta es que aquí venden virus venden cerveza te la pueden incluir en tu orden tu, tu cervecita nos tocó el número 54 Ay, me gasté 960 yenes que son como 180 pesitos 180 pesitos con papas y refresco Eso es lo que me costó ¿eh? 170 170 pesos más o menos y trajeron mi seto esto se llama un seto es la hamburguesa y le pedí de aguacate con camarón papas y mi bebida de limón con una salsita que se llamaba chili mayo. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal está. Pues la verdad estuvo buenísima. Yo la pedí de camarón con aguacato. Y sí estaba bien rica. Estaba todo muy, todo muy este, recién hecho. Las papas estaban así bien recién hechas. Con muy buena, muy buena. El aderezo este. Buenísimo, buenísimo el chili mayo. Y Maris pidió una de aguacate con carne. Uh -huh. ¿Y qué tal Maris? muy rica Me las tapas de la cara, Y pedí aderezos, es como de mayonesa? Y este el wasabi que venía en la hamburguesa, pero lo pedí separado. Así y tampoco Sí. sí. No y su rico. su cora le pusieron ahí su rodajita de lima y una y un epazote. A mí también me pasó mi, mi rodajita y mi pasote. Muy bueno, muy recomendables. No son muy baratas, pero la verdad están muy ricas. Esto es el lugarcito, lotería. Estamos en Ginza, pero es, por todos lados la hemos visto. Hi. Uh, ¿Quieres este? Sí, ¿quieres? ¿Cuál? Yo quiero de camarón. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál? y ¿Cuál? Y And cheese and uh, ah, hay diferentes sí. sabores ah, uh, mm -hmm. no sé qué pedir, pero bueno de cheese, de queso está bien, Sí ¿qué? ¿qué? ¿qué? ¿qué? ¿qué? ¿qué? ¿qué? ¿qué? ¿qué? Sí yes. Passport. Passport. Yes, Yes ah, Mira, ah, hacen descuento, ahí está el tip El tip de hoy es que ponganse vivos porque hacen descuentos No sabemos si okay. siempre No sabemos si siempre, pero yo sí. En vez de 800, nos salen 700. Este es el tip. Enseñando tu pasaporte, te dan un 10% de descuento para los extranjeros. Y si sí nos dieron nuestro descuento. Y ya nos dieron nuestro setup. Vamos arriba. A ver, presuma su setup. Bueno. Este es el... si aquí no hablan fuerte los lugares, todos hablan quedito. Eh, ahí están los Alariman que querías grabar. Esos chavos, que vienen todos de traje negro, con corbata negra, camisa blanca, así. Todos, ahí, todos están igualitos. Hay mucha gente que, bueno, hombres que se visten así y las mujeres traje sastre negro, eh, blusa blanca y zapatos negros. Y también hemos visto que traen unas gabardinas color beige. No sabemos si, si este, todos usan esa ropa, pero hay muchísima gente que, que anda vestida así para la oficina y van cambiando el look dependiendo cuando hace... Mucho calor y ya los hombros no son corbata ni saco Solamente la camisa blanca de manga corta Y pantalón negro Bueno, regresando Hicimos un pequeño En, en, en, en paréntesis Aquí ya tenemos el melon soda Y esta es la, la hamburguesita Son dos hamburguesitas No, las hamburguesas no están Ah, no, pero es que aquí nos dejaron Este número 3 Espero que ahorita nos traigan, nos traigan las hamburguesas Porque nada más vienen las papas Y estamos aquí en Shinjuku Vean mi mano La hamburguesita Las dos son del tamaño de mi mano Vamos a ver qué tal están. Tiene Yumi